Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde no vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras. Habiendo celebrado la Pascua, hoy la Iglesia nos invita a celebrar y a glorificar a Cristo vuelto al Padre solemnidad de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Con la alegría del retorno de Cristo al abrazo del Padre, comenzamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor glorificado estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar esta celebración pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.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 Jesucristo. Padre Todopoderoso, al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión de tu Hijo Único, nuestro Redentor, concédenos que también nosotros podamos vivir espiritualmente en el cielo. Con Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía y durante cuarenta días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones, el Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el Soberano de toda la tierra. El, el señor, señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas, ¡Canten, canten a nuestro Dios! ¡Canten, canten a nuestro Rey! El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. ¡Canten en un himno hermoso! El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que lo obran nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas.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 Hacemos esta Eucaristía por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando por icmtv.ui y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Padre, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio, elevarnos hacia los bienes celestiales, por Jesucristo nuestro Señor.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 por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre Amén. nuestro que estás, estás en el en cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, nosotros tu, reino. tu reino, hágase, hágase tu voluntad, voluntad en la tierra, la tierra como en el cielo. cielo.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 mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú, que vives si y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero. el cordero que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta comida Señor, yo no, no soy digno, digno de que, que entres en mi casa pero una palabra, palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado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 Amén. Hemos celebrado la Eucaristía. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.